Snoop Dogg es una de las caras más reconocidas de Hollywood, pero es una carrera que casi no sucede. En 1990 fue condenado por posesión de cocaína, Tres años después se declaró culpable de posesión de armas y también fue juzgado y absuelto de unos cargos de asesinato en 1996. El caso involucró el asesinato de un presunto miembro de una pandilla que recibió un disparo en el vehículo en el que Snoop iba viajando. A pesar de una serie de roces con la ley en las últimas dos décadas, Snoop Dogg ha logrado caminar por la línea entre superestrella gangster del rap y artista amigable para toda la familia. Su carrera abarca más de tres décadas que incluyen 18 álbumes de estudio y nos ha dado clásicos como Beautiful, Drop It Like It's Hot, Gin and Juice y mi favorita Bad Intentions. También hizo la transición para convertirse en un actor de Hollywood y aparece en películas como Starsky y Hodge, The Wash y Training Day. Ha trabajado y colaborado con todos, desde Katy Perry hasta Shook Knight, de lo que hablaremos más adelante en este video. Y también tiene una extraña relación de mejores amigos con nada más y nada menos que Martha Stewart. Martha's favorite dish. I would have to say, uh, seafood. Is that true? Could be. Miren, ya sea que estén descubriendo a Snoop Dogg después de su tremenda actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y quieren conocer más de él, o si son super fans desde hace mucho y quieren más detalles acerca de su vida, entonces quédense en este video actualizado de la llegada a la fama de Snoop Dogg. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Snoop Dogg es Cordazar Calvin produce Jr. y nació en Long Beach, California, el 20 de octubre de 1971. Hablando de su nombre artístico, la verdad es que es un apodo que le puso su madre cuando era un niño porque decía que se parecía muchísimo a Snoopy, el perrito de Charlie Brown. Snoop era un joven con inclinaciones musicales, por eso tocaba el piano y cantaba en la iglesia bautista local desde muy joven. Comenzó a rapear en sexto grado y se graduó de preparatoria pero después de eso los problemas comenzaron a seguirlo. Fue arrestado varias veces por posesión de drogas y pasó un tiempo en prisión. También estuvo asociado con Rolling Twenty Crips Gang. Para encontrar la salida de sus problemas, Snoop comenzó a hacer música. Grabó sus primeros demos con su primo Nate Dogg y su amigo Warren G como un trío de hip hop llamado 213. Eventualmente, una de sus pistas, llamó la atención de Dr. Dre, quien invitó a Snoop a colaborar en una canción llamada Deep Cover, para la banda sonora de una película del mismo nombre. Cuando Dre lanzó su álbum de gran éxito The Chronic en 1992, Snoop era un rapero clave que aparecía mucho. Fue por esta época cuando Snoop firmó con Dead Row Records el sello fundado por Dre y Shug Knight. Ya hablaremos más sobre eso en un momento. Después de firmar ese contrato, Snoop estaba preparado para el lanzamiento de su primer álbum en solitario producido por Dre, Doggy Style de 1992. El álbum se abrió paso hasta el puesto número uno en las listas de hip hop y en el top 200 de Billboard basado en la fuerza de sencillos como Who Am I, What's My Name y por supuesto Gin and Juice. Luego Snoop actuó en el cortometraje dirigido por Dr. Dre llamado Murder Was The Case en el que Snoop es asesinado y luego resucitado después de hacer un trato con el diablo. Snoop era un gran fanático de las películas de terror y se puede ver esa influencia aquí. Esta solo fue una película promocional de 18 minutos y obviamente no fue una obra maestra, sino una entretenida mezcla de la cultura del rap y las películas de terror. Además, le dio a Snoop algo de experiencia para sus futuras ambiciones de actuación. En 1996 lanzó The Father, que también llegó a la cima de las listas de éxitos a pesar de la ausencia de Dre quien había dejado de Row en ese momento de vida o a una creciente queja por la forma violenta en la que Shook estaba manejando el negocio y poniendo a sus clientes en situaciones peligrosas. Un ejemplo de ello fue que Snoop fue juzgado por el asesinato de un presunto miembro de una pandilla que fue asesinado a tiros por alguien que estaba en el mismo vehículo que Snoop. El rapero finalmente fue absuelto pero si hubiera sido declarado culpable, habría estado encerrado durante 11 años. En este punto Snoop también se estaba cansando de las formas violentas de Shook y ya no quería incluirlo tanto en su música. Le dijo a VH1 en 2011, The Dog Father fue un renacimiento para mí, no voy a glorificar nada de esta negatividad que Dead Road quería que hiciera, voy a traer un lado positivo de la música. Como tal, The Dog Father fue el último disco de Snoop con Death Road Records. Luego se unió a No Limit Records de Master P. De Después de esto, Snoop se volvió mucho más franco sobre sus problemas con Shook. Una vez dijo a BET, "Estaba trabajando contra el diablo". Shook se encontró en prisión poco después por una violación de la libertad condicional y respondió al comentario de Snoop diciendo, "Solía ser una superestrella, ahora es solo un soldado de No Limit". Esto provocó una respuesta ahora legendaria por parte de Snoop en la que respondió, "Solía ser un director ejecutivo, ahora es solo un preso". ¡Saz! <risa> Después de su liberación de prisión en 2001, Suge Knight prometió regresar al juego del rap a lo que era antes, diciendo que tenía muchas cuentas que saldar. A estas alturas, Snoop ya había lanzado tres álbumes con No Limit, concluyendo con el disco The Last Meal. Entonces, Suge comenzó a presionar a Exhibit sobre su relación con Snoop. Pero Snoop no estaba dispuesto a tener nada de esto y decidió que le iba a poner un alto en su distract pimps Slap. En esta canción Snoop no deja nada a la imaginación diciendo, Shook Knight es una p y eso está en mi vida. Incluso extiende una invitación para que se enfrenten uno a uno, ya sea con el puño o con un cuchillo. Teniendo en cuenta que nadie más estaba realmente dispuesto a enfrentarse a shock Knight, Snoop Dogg le estaba mostrando al mundo entero el poco miedo que le tenía al tipo. Y digo, ¿se sabe cómo es shock Knight? Sí, si es una persona a la que tal vez sí hay que tenerle un poco de miedo. Pero bueno, 2002 llegaría a ser el punto culminante de su pelea, marcado por la asistencia de ambos hombres a los Premios Vibe. Poco después, shock regresaría a prisión por otro periodo y Snoop siguió concentrándose en la música. En 2004 disfrutó de una especie de renacimiento después de lanzar el exitoso sencillo Drop It Like It's Hot con Pharrell Williams. Ese mismo año se reunió con Warren G y Nate Duck como 213 para lanzar el álbum The Hard Way. También comenzó a aparecer en películas como Training Day, The Wash y Starsky and Hodge. En 2012 Snoop decide cambiar su nombre a Snoop Lion. Pero cuanto menos hablemos de esa parte de su vida mejor. Y no hace falta decir que el cambio claramente no se mantuvo. Para 2013 que estaba de vuelta en la vida de Snoop y Snoop estaba hablando con más respeto sobre el hombre hasta el punto en el que según los informes describió su relación como genial, como un Luego, hace solo dos años, le explicó a Arian Foster cómo fue que los dos finalmente habían terminado su pelea después de encontrarse en Las Vegas. Tuvieron un encuentro cara a cara de 45 minutos donde Snoop dice que los sentimientos expresados fueron «Hombre, te amaba, no tengo nada más que amor por ti». En los últimos años, Snoop ha logrado mantenerse en el centro de atención ya sea con nueva música, nuevos programas de televisión o creando contenido digital con Kevin Hart y volviéndose virales por hablar de los Island Boys. En su popular página de Instagram, publica contenido diario manteniéndose en contacto con sus fans y ahora que está en sus 50 consiguió lo que él llama un sueño hecho realidad actuar en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 56 junto a Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent y Mary J. Blinch y seamos sinceros este fue uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de la historia del Super Bowl sin duda yo lo repetí como tres veces en fin lo más reciente en la vida de Snoop Dogg es que en febrero de este año 2022, Snoop completó un círculo haciendo algo que ningún otro rapero en la historia ha conseguido. Compró Dead Road Records de NRK Music Group, el cual es controlado por un fondo de capital privado manejado por Blackstone. Lo que significa que ahora Snoop es el propietario de Dead Road Records, el sello que lo metió a la industria y lo presentó al mundo entero. El sello se había declarado en bancarrota en 2006 cuando su antiguo CEO Shuke Knight perdió el control del sello. En una declaración Snoop Dogg dijo, Estoy en emocionado y agradecido por la oportunidad de adquirir la icónica y culturalmente significativa marca Dead Road Records, que tiene un inmenso valor futuro sin explotar. Y miren, una cosa es que un rapero compre la casa donde creció o la cadena de comida rápida en la que solía trabajar, pero ser dueño del sello discográfico que te abrió las puertas al mundo del entretenimiento, especialmente cuando es Dead Road Records, es otro tipo de logro desbloqueado. Así que felicidades a Snoop Dogg por conseguir esto. Siento que está muy interesante ver qué es lo que va a suceder con ese sello en el futuro. Espero que sea más que solo un logo en una playera. Ya saben a lo que me refiero. Pero en fin, el tío Snoop es un duro. En este canal lo admiramos y lo queremos mucho por muchas razones. Como rapero tiene todo mi respeto. Fuma marihuana más que nadie en el mundo y eso se ve que lo tiene súper relajado y en la pura buena onda. Y ama la música de banda nivel. Tiene una canción con la banda MS. Que he de decir que es un rolón que no sabíamos que necesitábamos hasta que llegó a nosotros y andaba chileando con la música de Chalino Sánchez antes del Super Bowl Chalino Sánchez entonces sí creo que el sueño de muchos y me incluyo es fumarse un porrito con él mientras escuchan banda y te platica de su relación con Biggie y Tupac y todos los grandes de esa época. Imagínense eso. Como lo dije, el sueño de muchos. Y bueno, con eso voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. Compártanlo y esas cosas muy bonitas. Y si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales en donde creamos contenido nuevo y diferente prácticamente todos los días también me pueden seguir en mi instagram personal en donde se sube lo que se me antoja pero me gustaría tenerlos por ahí y ya me voy pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito bye